Es un deber de verdad, todo argentino. Llega sí, la responsabilidad que tenemos en todo momento. verdad. Subimos al Boeing 737 llamado Antártida. Estábamos todos muy contentos. Por fin se encienden los motores del avión. Comienza a deslizarse por la pista y toma vuelo. Nuestro destino, las Malvinas. El, el hecho de estar en Malvinas era un orgullo tremendo. Yo me sentía contento porque, como todos muchachos, les gustan las aventuras, pero no sabía dónde iba. Pero no sabía dónde iba. Estar ahí en el Pozo Zorro esperando era feo sentado y el agua te llegaba más de la rodilla. Uno le trabajaba mucho la cabeza. Varios de mis compañeros se le congelaron las piernas. Hablaba mucho de la familia. Yo me acuerdo que hablaba mucho de nada. También se hablaba de la inglés, que cada vez estaba más cerca. Justo cuando estábamos a punto de terminar nuestra tinchera, comenzó a nevar. Algunos están ahora jugando a las cartas, otros escuchan la radio, pero yo les escribo. La paso bastante bien, ya que me hice amigo de los pibes que están en el pozo, y charlamos bastante. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando los ingleses? ¡Sí! sí. sí. sí. Ya estamos volviendo a no esperar la cara. ¡Están esperando! Y no, viene y ¡No viene más! más. Sí. El gobierno ha decidido que Hola, mamá. Espero que estés bien. Te escribo porque nos van a movilizar y después ya no podremos hacerlo. Estoy contento porque nos transportan en un crucero que se llama Ara General del Belgrano. No me imagino pelear con otra persona y no creo que tengamos que hacerlo. Te cuento que, a veces, no puedo soportar ver a mis compañeros. Algunos tienen miedo y se acuerdan de sus madres con lágrimas en los ojos. Todo lo que aquí haga será por vos, mamá. Te quiero. Y viva la patria. Una vez que salgo a volar, me olvido de mí y me regalo a la patria. Les prometo que las voy a llevar a las 12 en mi buzo de vuelo. Ojalá Dios me premie con volver a darlas. Ya no puedo escribir más porque me hablando cuando lo hago. Cuando empecé a sentir cogeramiento en los pies, me tuve que cortar los, el dedo gordo. Nadie ¡Sale del pollo. Fui herido por un propio sargento. Estábamos así a dos pasos, y sacó una sevillana y me clavó los pies. Era el compañero mío. A ¿eh? él lo estaquearon por matar una abeja. Volaban la, las balas, las municiones por todos lados y los tipos estaban estaqueados de pies y manos sin poder moverse. Echamos sobre las cabezas el relincho del mortero, que leímos el porvenir en las tripas de los nuestros. Nosotros, que olimos las letrinas del espíritu, que tocamos el temblor de la piedra como un corazón desesperado. Nosotros, que lamimos el meado vientre de la tierra, que persistimos pese a todo y a nosotros. Somos los que aún permanecemos en cuclillas, los que todavía tenemos las pupilas como esquirlas candentes, los que a veces nos seguimos arrastrando por la noche, los que todavía soñamos con regresar algún día.